Vamos ahora a recibir a nuestros próximos invitados Para ello me acompaña nuestro compañero Facu Kaila Que es nuestro columnista de deportes Porque nos ha traído a dos grosos del hockey sobre patines mendocino Los vamos a recibir con un fuerte aplauso Brian y Juan Lucero Nos acompañan aquí en el mejor de mañana bienvenidos Hola. chicos, ¿cómo están? buen día ¿Los dos con el mismo vellido? ¿Son hermanos, primos, algo? Eh, nos preguntan, pero no Mera no, coincidencia, coincidencia dos en, el en el equipo Desde chiquitos, desde los seis años juntos Claro, abajo. pero sí. nada Claro, porque el Facu nos pasa... Van a venir Brian y Juan Lucero. Ah, evidentemente claro. deben ser familia, pero no, nada que ver. No, no, nada que ver. Nada que ver. <risa> un, pero sí comparten. Hay el, ah, ¿hay un hermano en el también, equipo? Sí, sí, mi, hermano, sí. Mi, hermano, ah, mi hermano. Ah, muy bien. O sea que son tres luceros en la cancha. Qué sí, complicado. Ya han habido veces que cuatro. ¡Ay, no me digas! Sí. ¿Y cuántos sí. jugadores conforman un equipo de hockey sobre patines? Un equipo completo está compuesto por eh, ocho jugadores y dos bien. arqueros. Ajá. Eh, y en el cancha, claro, en cancha. tenés eh, un arquero y cuatro jugadores. Perfecto, claro, imagínate, traban los cuatro luceros no, a jugar cuatro, no sé. y ya nah. era como co complicado. Complica bueno chicos, ahí, eh. Eh, si bien no son familiares, comparten un amor que es su club, que es su camiseta, que es Casa Italia. Y el amor por este deporte, que bueno, el otro día el Facu nos compartía algún que otro resultado que habían tenido durante este fin de semana y pensábamos, es re difícil, hay que coordinar ¿no? la técnica con el andar en patines, ¿de dónde nace el amor? Por este deporte de, de parte de ustedes, ¿a qué edad arrancaron? ¿Cómo se les dio por entrenar hockey sobre patines? Y yo comencé por algún compañero de la escuela que Ajá. iba, te comentaba y me llevaron al club. Arranqué en el club y no paré nunca, o sea, desde los seis años más o menos claro. que, que estamos en la, en la actividad. Uh -huh. Y... Y bueno, y vos, pues, no, no sé ¿no? no, yo arranqué. En realidad no me gustaba el hockey, pero nada, no quería ah, mira, saber no quería nada. mira, quería saber esto. nada. Hasta que un día me agarró mi tío y me dice, bueno, ahora te voy a dar a patinar. Ajá. Y yo no quería, pataleaba todo, no me quería meter a la cancha. Y bueno, ya cuando entré, me quedé, me gustó. Y bueno, por suerte todavía sí. Es que creo que a cualquier niño le debe dar miedo de la cuestión de los patines, sí. ¿no? Porque es bastante difícil adquirir esa técnica al principio. Y sí, es bastante complicado. O sea, las primeras veces. Te pegas unos porrazos, o sea, hay que decirlo así. Y lloraba y te calentaba y sí. porque decía, ¿cómo no voy a poder? Claro. Y, pero una vez que te agarras la mano es muy, muy lindo. Y chicos, es un deporte que, bueno, saludarlos obviamente, es un deporte que lo practican por ahí muchos chicos, hay mayoría de chicas, porque uno dice, bueno, por ahí el patín puede estar ese estigma de, de niños, este pero bueno, hoy día ha cambiado mucho, lo practican más chicos, más chicas, ¿cómo es el hockey sobre patines en la actualidad? Y generalmente, eh, a ver, lo practican más chicos, Uh -huh. chica. Hay sea, más hay... equipos de varones acá en la provincia. Exactamente. Sí. Okay. O sea, también tienen eh, su parte femenina, digamos, los equipos, pero no, uh -huh. no están concurridos, digamos. Uh -huh. Y actualmente, este, bueno, hay que felicitarlos porque en el día de ayer, este, ayer a la noche incluso hablaba con Juan mm. y para que viniera acá y me dice: Sí, esta noche te aviso quién me acompaña porque tenemos que ir jugar. Bueno, le ganaron 5 a 3 a Taderes, felicitaciones ah, por eso también. Y este, bueno, contar cómo están actualmente, están segundos, cómo se ven, cómo ven el nivel del equipo de Casa Italia. Y es un equipo bastante joven, dentro del, del plantel ahí, a ver, tenemos gente más grande, pero es eh, un plantel de promedio de 23, 24 años uh -huh. promedio. Eh, y es un plantel que se está consolidando recién ahora porque llevamos dos, tres años jugando juntos recién ...a comparación de otros equipos que ya llevan muchísimo más tiempo juntos. ¿Y a qué edad suben a primera? ¿A qué edad? Porque uno to hace todo un camino, como en cualquier deporte... Okay. ...pero ¿cuál es la edad donde los citan para que ya empiecen a foguearse con la primera? Y los primeros entrenamientos generalmente son 16, 15, 16 años, algunos, uh -huh. otros 17... ...pero a esa edad más o menos es como que te empiezan a dar el roce de entrenamiento... Capaz que alguna otra convocatoria, ya bueno, capaz un poquito de más grande, 17, 18, los primeros partidos, con varios minutos, uh -huh. ya Sí, Facu. No, no, no dale, preguntarles continua. también por eso. Este, decirles, ¿cuesta la transición o no de reserva a primera? ¿Se nota mucho el cambio físico? Y nosotros no tuvimos mucho el tiempo de, de estar en reserva porque no había, no, no uh -huh. estaba esa categoría, digamos. Se vino a hacer casi hace, no sé, cuatro años. Y no, no tuvimos esa transición casi de reserva a primera. Es como que de inferiores ya era saltar directamente a primera. Uh -huh. no. Sabemos que Argentina es un país que, que se destaca realmente en este deporte. Hay muchos chicos que tienen la oportunidad de ir a jugar a equipos de Europa y demás. Esto les da cierta alegría a ustedes de decir, bueno, la verdad que se puede hacer carrera, uno puede pensar en una trayectoria no en este deporte que es el hockey sobre patines. Eh, sí, la verdad que sí, que es un, es un deporte que... Que te da la posibilidad de poder... De proyectar. De proyectar, claro. exactamente. Uh -huh. eh, gracias a Dios tenemos varios compañeros que han tenido la oportunidad y que ahora están jugando algunos en Italia, Portugal, Ajá. España. Que son los países también que están ahí cabeza las a potencias. cabeza con nosotros. Claro, las potencias Ajá. que tenemos ahí en, en el hockey. Pero sí, sí, la verdad que sí. Uh -huh. San Juan es una provincia muy fuerte en este deporte, ¿no? San Juan uh -huh. diría que es la, la más fuerte que tenemos en el país. bien. Si sí, bien se ha nivelado mucho el, el nivel que tenemos, mm. eh, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, eh, ahora está mucho más parejo que antes. Uh -huh. Antes había una, una diferencia que era muy notable. ¿Les ha tocado jugar contra San Juan a ustedes o únicamente es un torneo en el que compiten equipos mendocinos? Eh, no, las semanas, dos semanas venimos de mm. jugar un torneo argentino. Ah, bien. Eh, que ahí sí, te en, eh, jugás contra equipos de Buenos Aires, mm. San Juan. Y es son duros. Sí. Cuesta, sí, cuesta, cuesta ganar la Casa Juanero. ¿Cómo, cómo le fue en el torneo? Eh, no muy bien. No fue un, no muy bien. Porque el, el juvenil este, de ustedes, de Casa Italia, en el mismo torneo, eh, obtuvieron el cuarto puesto, perdieron con Concepción que salió campeón. Uh -huh. sí. Entonces, bueno, tienen también una base en donde apoyarse en juveniles por si uno quiere recurrir a eso. Claro, sí, sí, exactamente. O sea, tenemos varios jugadores de categorías inferiores que, gracias a Dios, tienen un buen nivel. Uh -huh. ...y que pueden tener... tenemos un buen recambio en primera... ...o sea que todavía no son jugadores de primera a primera... ...pero cuando les toca jugar lo hacen bastante, bastante bien. Y en términos generales, ¿cuáles son más o menos las reglas de un partido de hockey sobre patines? Si una persona que por ejemplo no conoce este deporte y va a ver un partido... ...es fácil de comprender lo que está ocurriendo en la cancha, es medio enroscado... ...qué cosas hay que hacer, qué cosas no se pueden hacer dentro de un partido por ejemplo y por lo general el partido dura, son dos tiempos de 25 minutos el mm. de primera, eh, vos podés hacer 10 faltas, en la décima falta te cobran un libre. ¿Y qué falta, por ejemplo? Y pegar un palazo, ah, empujarlo, okay. chocarlo mm. contra la baranda, mm. todas esas son faltas. Es como que ya... se pone agresivo, los, ¿no? En un momento. Porque... Claro, los golpes de bocha los son rosas. durísimos, ¿no? Sí. sí. Eh. Te pegan cuando... una bocha, es pesada la bocha. Sí, es dura, es dura. <ríe> Pero bueno, llega un momento que ya te empezás a acostumbrar y por lo general no lo sentís casi. Claro, y me imagino que también parte del aprendizaje de este deporte es aprender a caerse. En algún momento te vas a caer en el partido, sí. ¿no? Y hay que, bueno, poner el cuerpo. Sí, tenés que saber caer generalmente, uh -huh. saber cuándo frenar antes, cuándo no. Uh -huh. eh, si bien así, sabiendo caer y todo, yo me quebré la clavícula. Ah, jugando. mira. Eh, en, una, en una caída media tonta, pero bueno, uh -huh. eh, son cosas que pasan, o sea, claro. ya vas sí. con la cabeza que te puede pasar. ¿Todo uh -huh. esto lo trabajan en inferiores? El hecho de, bueno, aprender a caerse, este a llevar el palo de una diferente posición o manera para no pegarle a un compañero. Eh, sí, se practica mucho el, el patín, digamos. Claro. El, a ver, tratar de tener la mayor estabilidad posible arriba de los patines. Uh -huh. ¿Se aprende primero a patinar y después a jugar? Sí. Sí. Primero te enseñan a patinar y ya después, a medida que aprendes a patinar medianamente bien, te dan claro. el palo y uh -huh. ya empezás a practicar. Una vez un que ya pando. incorporaste claro. eso, claro, está el hockey en línea también, ¿no? Que es con otros patines, esa es, es la diferencia. Patines. Con, roller, claro. ah, con sí, los rollers. Sí. los rollers. Los que ustedes usan son como los, los de cuatro ruedas. Claro, ¿no los más? de cuatro ruedas, exactamente. Uh -huh. Serían como si fuese un skate, pero chiquito. Claro. Perfecto. ¿Y desde qué edad se conocen? Desde los... 6, 6, 7, 7 por ahí. Claro, De los 6, 7 a los 22, 23, tienen ya como una comunión. Forma el hockey sobre patines porque el deporte en, en equipo, en grupo, tiene eso de que se terminan haciendo amigos. Por supuesto. la primera, son compañeros, amigos. Claro, o sea, yo con él nos conocemos desde muy chiquito, después, bueno, compañeros de la escuela, eh, amigos del mismo grupo. Entonces después, bueno, claro. se termina siendo todo un solo grupo que, que es muy lindo. Es que sin dudas es una de las cosas más bonitas que tiene el deporte, no la inserción sí. social que genera eh, en los chicos. Es por eso que siempre está pensado este espacio para mostrarles diferentes actividades. Porque si no, uno siempre se queda en el fútbol, en el tenis, capaz que viste son todos los deportes sí. que nosotros alguna vez probamos de chiquitos. Pero está bueno que conozcan otras disciplinas, otros deportes que se practican acá en la provincia, que son de nivel competitivo, porque los chicos eh, forman parte de un club, compiten en torneos regionales, nacionales. Así que bueno, ya, ya tienen esta propuesta, el hockey sobre patines, para probarlo en Casa Italia. Por supuesto que es el club de los chicos, ¿desde qué edad pueden arrancar, por ejemplo? No hay edad para que empiecen, o sea, si quieren arrancar... Si no el niño sabe como... caminar y hablar, puede ir, básicamente. Más, hay okay. algunos que no saben caminar todavía y, <risa> y van a poner pero los pero patines. Están en los patines, es tremendo, es impresionante, la verdad. Bueno, chicos, muchísimas gracias bueno, por haber muchísimas. venido y que, que continúen los éxitos ahí con el equipo. Seguramente nos están viendo, así que hagan los saludos pertinentes, Eso, por favor. al club, los saludos a los compañeros. Al club, a los entrenadores, eh, bueno, a todos. Bueno, a todo el plantel, al cuerpo técnico, eh, a los... Bueno, los chicos que nos están viendo, nuestros amigos y, Por supuesto, y ustedes han sido a los dos familia. valientes Que han venido, porque claro, de todo el equipo Algunos tenían que poner la cara y vinieron ellos Claro, es así El primero <ríe> que se prendió fue Juan y le dije Ajá. Sí, yo estoy y después bueno, se sumó Brian Muy también Muy bien, sí, hubo un debate ahí en el, en el camarín a ver quién quería venir Y bueno, el valiente fue Ah, el, en el, el camarín compañero. lo discutieron sí, Antes de, de empezar Juan. a jugar Ah, jugar. mira Ahí la tiró como ahí por las dudas ¿Alguno quiere ir mañana a la tele? Sí, quiere estar ahí, sí? Oh. ¿Quién es el valiente? Bueno, Y sí, no, los comprometo a los chicos que nos deben una clase. Sí. Dejo que sobre patines. Algún día quiero que armemos como una mini canchita acá. Que nos traigan afuera, afuera también. que Tenemos el, el playón. Nos ponemos los patines. Lu, estás? Aunque bueno, cuando hicimos lo de los roles, se ponen unos forrazos, pero no importa. <risa> le vamos a Soy dar nada, una nada. nueva oportunidad para aprender a la técnica de lo que es patinar e ir con el palo. Ir con el palito. Bocha se le llama disco. Bocha. La Bocha. Botch. Palo y Bocha. Va, ¿Aceptamos el desafío? desafío Dale Facu Gracias chicos nuevamente gracias